...ni un solo golpe de vara, estas aceitunas son unas mimadas... ...será porque su destino es convertirse en el mejor aceite de España. Conviene que el olivo en primer lugar esté en perfecto estado de salud... ...que no tenga plagas, que no tenga enfermedades... ...siempre viene bien producirle un poquito de estrés con el, con el riego... ...también el momento de la maduración es muy importante. De origen catalán, estas arbequinas que son de las mejores... ...nacen muy lejos de casa, en Toledo... ...se cogen en su punto y en menos de seis horas... ...pasan del olivo a la botella... Se bate la aceituna a cierta temperatura muy baja, siempre a menos de 25 grados, pasa a la centrífuga horizontal y esa es la que se encarga de separar lo sólido de lo líquido. Una vez concluido el proceso, el aceite va a parar a estos depósitos de acero inoxidable que lo protegen de la luz. Cada uno de ellos tiene una capacidad de unas 50 toneladas. Aquí permanecerá a una temperatura constante de 20 grados centígrados hasta el momento del envasado. Es importante que nada falle porque este aceite se somete a las catas de las narices más prestigiosas. Lo que calentamos un poquito y agitamos levemente la copa para aumentar la superficie y que los aromas puedan salir más fácilmente. Tomatera, manzana, hierba, huele a muchas cosas, pero como mejor sabe, es con un buen jabalí con gacha.